¿Qué es el Kamishibai? Es una forma de contar cuentos con una estructura que sostiene las ilustraciones. Kamishibai significa teatro de papel. Se originó en los templos budistas de Japón, en el siglo XII. Consistía en un maletín de madera que se utilizaba para transmitir oralmente las historias a la audiencia, que era en su mayoría analfabeta. A principios de 1920, el Kamisubai resurgió como manera tradicional para contar cuentos. Aparece entonces la figura del Gaito Kamisubai, que eran los narradores que iban de pueblo en pueblo en bicicleta para llevar las historias a los más pequeños. Al llegar al pueblo tocaba un instrumento para llamar la atención de los jóvenes. Además vendía golosinas a los más pequeños y así se ganaba la vida. En cuanto al Kamisibai, es un recurso que fomenta el gusto por la lectura y la escritura. Además, despierta la imaginación y la fantasía de los oyentes. Uno de los aspectos más importantes de esta técnica es el papel del narrador, que debe interpretar la historia para captar la atención del público. En cuanto al recurso, las láminas deben contener dibujos sencillos. Detrás, estará escrito el texto con rápidas descripciones y diálogos eficaces.